Ahora mismo no tengo los iconos en el escritorio, puedo modificarlos si me voy al botón derecho, ver, mostrar iconos de escritorio. Así se muestran o se desactivan. Pero hay una utilidad que nos permite tener algo híbrido. La herramienta hace que en principio se muestren pero se oculten solo pasados unos segundos que también lo podemos ajustar. La herramienta la podemos descargar desde esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Características, bajo uso del CPU, luego lo comprobaremos. Es multilingüe, es gratis, es portable, no hace falta instalarlo. Podemos ajustar los segundos que tardan en esconderse los iconos. Y bueno, la descarga son 110 kilobytes, nada, prácticamente, la vamos a dar a descargar. Se descarga en un archivo comprimido, por lo tanto, botón derecho del ratón, extraer todo. Aquí lo tenemos, simplemente con doble clic ya iniciamos. Si aparece en otro idioma, vamos a aquí, a donde pone letra mayúscula LNG. Escogemos español. A ver si lo encuentro. Bueno, para los me de los recursos, pues de CPU consume cero y de memoria RAM 2.3 MB. Muy poquito. Bueno, pues así como viene esta aplicación, me muestra los iconos del escritorio. En cuanto pasan 5 segundos se ocultan. 5 segundos de inactividad. Ese tiempo lo puedo reducir aquí hasta un segundo. O puedo poner un máximo de hasta tres minutos. Además tenemos aquí un contador de, de cuenta. Cuando se quita el verde por completo es cuando se ocultan los iconos. Tenemos aquí la opción de desactivar. Esto es como si no tuviéramos el programa. Los iconos siempre visibles. Podemos hacer que se inicie solo el programa con Windows. Marcando esta casilla. Podemos hacer que eh, la interfaz del programa... Se muestre minimizada y solo podremos ver aquí la bandeja del sistema. Este es su icono. Podemos hacer que se muestre la ventanita esta siempre encima de cualquier cosa que tengamos. Como por ejemplo, ahora mismo cualquier cosa que tenga cualquier cosa que tenga abierta se muestra detrás. Pero si tengo esto de siempre encima desactivado, se esconde la ventana. Creo que ya me entiende. Esto de ocultar la barra de tareas no sé lo que hace porque a mí por lo menos no me funciona en Windows 11. Si queremos ocultar los iconos de forma permanente, le damos a esta casilla. Bueno, aquí en la parte de la derecha lo que tenemos que es para señalar las interacciones que van a hacer que se muestren los iconos. Por ejemplo, botón izquierdo de ratón, cuando hago clic, aparecen. También aparecen cuando pulso el botón central del ratón, el botón derecho o el menú contextual del escritorio. Vamos a ver más opciones. Pues lo que dice ahí, cortar mediante botón central de ratón. Lo siento, pero los iconos visibles tampoco puedo decir que es porque a mí no me funciona. Y si queremos también que se muestren los iconos al mover el cursor en el escritorio, eso hace también que no hace falta hacer clic, ya solamente como va el cursor se van a mostrar. Si queremos que se oculten los iconos cuando arrancamos este programa, esta opción tampoco me funciona. Ni, ni tampoco me funciona la de cambiar el fondo de escritorio en un color. Supongo que estas cosas que no me van a ver porque tengo Windows 10. Y quizás esta aplicación no esté actualizada para este nuevo sistema operativo. Para salir del programa, le damos a salir. Vamos, que lo desactivamos por completo, lo quitamos. Bueno, pues eso es todo. Si os ha servido, os ha gustado, pues apoyarme con un like. Y si no, pues también darme un like para que me pueda superar. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.